hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy voy a contarles siete grandes cambios que tendremos en el canal de danstein este año 2022 les pido disculpas un poco lo disfónico pero no quería dejar pasar este video. así que no siendo más comen número uno vamos a comenzar actualizando todo lo que tiene que ver con la cabecera del canal veamos que la cabecera está un poco desactualizada entonces vamos a darle un, una forma mucho más agradable mucho más bonita porque ya es justo de que refrescarla un poco ahora continuemos número 2 se continuará con los videos en secuencia es decir que se continuará con series de temáticas en las cuales se profundice un tema en particular, ya sea de biología, química, entre otras. Este año nos concentraremos mucho en trabajar todo lo que tiene que ver con matemáticas, biología, química y trabajaremos fuertemente un nuevo curso que será el curso de termodinámica 2. Ya que el año pasado fue un curso que gustó mucho, entonces este año vamos a continuar con más temas a profundidad de ello. 3. Colaboraciones de canales educativos. El año pasado se tenía propuesto hacer colaboraciones con otros canales, pero debido a las series de videos que se plantearon, no fue posible, pero este año sí retomaremos ese tema, ya que es importante que otros canales nos conozcan y poner compartir con ellos nuestras experiencias y ver cómo podemos contribuir de diferentes formas en el ámbito estudiantil. Cuarto, vamos a consolidar mucho más nuestra comunidad de genios. Muchas gracias, ya somos más de 6.600 genios y este año queremos ser mucho más, llegar a muchas más personas que les pueda aportar algo, un granito de arena, este conocimiento educativo. Entonces, si es la primera vez que estás viendo este video y te parece interesante, pues no dudes de ingresar al canal Danstein Y si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas para que no dejes de ver ninguno de los videos de este canal. Puedes encontrar gran variedad de contenido, tanto en la lista de videos o en las diferentes listas de reproducción. Así que te invito para que veas cada uno de los cursos que allí se encuentran. Puedes ver cursos tanto de matemáticas, de biología, de química, de diferentes ciencias y todos de una forma muy simple para que puedas aprender y poder avanzar en todo tu conocimiento en cada una de tus etapas escolares. Entonces, te invito a que lo hagas si es la primera vez que te estás pasando por el canal. Quinto, vamos a seguir trabajando con los videos cortos. Esos famosos Shorts que ahora en YouTube están funcionando tan bien, los vamos a potencializar de una forma tal que mandaremos videos pequeños en los cuales se puedan ver trucos o herramientas matemáticas que sean muy rápidas de aprender. O sea, será otra pequeña cápsula que habrá dentro del canal. O sea, que también aquí podemos aprender cosas muy interesantes. Así que tampoco dejen de verlos. 6. Vamos a trabajar con transmisiones en vivo. Esta es una nueva apuesta que tenemos, en la cual intentaremos desarrollar una, alguna temática en especial, pero de esta forma... Habrá una mayor intervención tanto de ustedes como de la mía, pero de una forma mucho más real. O sea que es algo nuevo que va... espero que llegue a gustar mucho en el canal. Y por último, y número 7, va a lanzar un nuevo curso en nuestra escuela Dance en Educación. Y pues si no la conoces, te invito a que vayas a la página web, que el enlace lo encuentran en la parte baja del video, y sepan un poco más de lo que maneja nuestra escuela. Este curso se irá mencionando en la medida de que vaya pasando el tiempo de este año. O sea, que estén muy pendientes porque es un curso que promete grandes cosas para todos los estudiantes en toda la parte de secundaria. Así que no dejen de verlo. Con esto cerraríamos el video. No dejen de ver el canal y no se pierdan todos los series de videos que veremos. Comenzaremos, ya que ustedes lo quisieron, vamos a seguir con la temática de matemáticas. Así que la próxima semana comenzaremos.